¿Cómo te puede ayudar el bibliotecario? Lo que más me gusta es que es el propio personal de la biblioteca el que nos ayuda a buscar la información y además nos enseña a usar los recursos bien acudiendo a la biblioteca o a través de cursos online.